Tras un operativo en el Centro de Reinserción Social de San Miguel en Puebla, capital, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal decomisó 1.050 celulares, además de diferentes artículos como pilas y cargadores. En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta explicó que las acciones fueron realizadas en la madrugada de este miércoles, luego de una investigación que reveló un espacio de alimentos al interior del penal que era usado por un reo para guardar los dispositivos. Expuso que un grupo de reclusos, dueños de los celulares, los usaban y rentaban, pues buscaban tener el control del penal. Que grupos de PPLs querían tener el control del reclusorio. Las formas de tenerlo, una de las formas era que eran dueños de los celulares. Y los celulares los rentaban adentro. Y todos los días entregaban un celular y en la tarde lo recogían. Y esa era la forma de comunicarse. Y otros los tenían de manera permanente. Entre los objetos se encontraban 1,050 teléfonos celulares, 83 chips para teléfono celular, 7 repetidores de Wi-Fi, una contadora de billetes, 13 pilas para celulares, 20 memorias USB, 2 bolsas de carcasas de celular, 5 bolsas de cables cargadores y audífonos inalámbricos, una bolsa de audífonos inalámbricos, una bolsa de pilas para recargar teléfonos. Los últimos dos meses los operativos, así como el traslado de reo, se ha vuelto algo común en el Cerezo de San Miguel como parte de la limpia por parte de las autoridades luego del caso de Tadeo, el bebé hallado en el bote de la basura del penal el 10 de enero.